Vamos a ver en este tutorial cómo eh, añadir eh, referencias en eh, Mendeley eh, mediante los identificadores. ¿eh? Esto lo podemos hacer eh, tanto desde la versión web, que es la que estamos viendo ahora mismo, como desde la versión aplicación. ¿eh? Esta sería la versión aplicación que tiene más opciones. Para ello eh, tendríamos que hacer clic en añadir nuevo y nos vamos a la opción Añadir una entrada manualmente. Eh, como todos sabéis, esta opción siempre es la menos deseable, eh, pero en este caso, al hacerlo mediante identificadores, eh, podemos ir un poco más rápido. Si sí es importante que os fijéis que eh, actualmente Mendeley Reference Manager permite solo trabajar con estos tres tipos de identificadores. ¿eh? Vamos a hacer eh, distintas pruebas para que veáis su funcionamiento, que es muy sencillo. Para ello, bueno, tengo aquí eh, algunos eh, identificadores que ya directamente pues, he eh, utilizado ¿no? para hacerlo más, más rápido. Bueno, en este caso voy a, voy a coger este. y nos vamos a ir a nuestro gestor. En este caso, eh, voy a hacer un primer ejemplo con un eh, DOI. En este caso, yo eh, copio eh, de manera completa el, el DOI y eh, únicamente tengo que hacer eh, clic en eh, buscar metadatos. Una vez que eh, encuentra los metadatos, nos lo señala, eh, como en este caso. Y lo importante es que nos fijemos que el tipo de referencia sea correcta. ¿eh? En este caso, artículo de revista. Una vez que eh, sabemos que es correcto, añadimos entrada y ya tenemos eh, guardado este, eh, esta referencia en, en Mendeley. Vamos a hacer otro ejemplo con el PMID, que es el, el número de identificación de la base de datos PubMed. ¿Eh? No, haríamos lo mismo, nos vamos a add new, añadir una entrada manualmente y en este caso voy a copiar tal cual de mi texto y le voy a dar a buscar. Fijaros que me dice que los metadatos no están disponibles, ¿vale? eh, pero aquí lo que, eh, lo, lo que tenéis que daros cuenta es que la palabra PENI no hay que incluirla, es decir, únicamente tomaríamos el número y veréis cómo ahora cuando hacemos buscar metadatos, ¿veis? Me lo encuentra perfectamente y me identifica la revista y todos los campos que yo necesito para después eh, citar y referenciar. Para finalizar vamos a hacer un ejemplo con eh, la, el repositorio ARP. Archive, uh, archive, como queráis llamarla. Y eh, bueno, concretamente con una ID vamos a abrir este hipervínculo, aunque en este repositorio, que sabéis que es muy importante para, para los físicos, tiene o incluye el botón de ver PDF con el icono de Mendeley. Pero yo lo que voy a hacer es eh, abrir aquí el, ¿vale? el hipervínculo y eh, yo tomaría directamente de, de aquí o incluso de la url puedo tomar este numerito que está aquí ¿Eh? fijaros como os he dicho que aquí tenéis el botón directo para llevaros el pdf a mendeley pero yo lo que voy a hacer es irme a mendeley bueno esto voy a añadirlo que es el anterior y voy a darle otra vez add new añadir entrada manualmente y en este caso vamos a copiar y pegar el número de Archive ID, en este caso tampoco le vamos a poner el Archive ID, le damos a buscar y como veis me, ya me ha detectado los metadatos. De hecho, si comparamos que lo tenemos aquí con el artículo, es el mismo, eh, Drag Target. Si lo vemos aquí es el mismo drag, drag Target. Por lo tanto ya podríamos guardarlo. En este caso me ha guardado también el Astra. Le damos a añadir entrada. Y ya si nos vamos a los recientemente añadidos podemos ver los tres que hemos guardado durante eh, bueno, estos instantes. Así que bueno, pues esto es otra forma de añadir fácilmente pues referencias y documentos eh, en nuestra biblioteca personal de Mendeley. Muchas gracias por vuestra atención y bueno ya sabéis que mm, este tutorial pues eh, se ofreció entre los eh, seguidores del canal de YouTube Cray eh, Ulloa eh, y se hizo una votación y este es el que ha salido ganador así que ya lo tenéis ahí y os recuerdo, como siempre, que dejéis vuestras preguntas eh, pues, a través de los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.